sábado de la 31 semana del tiempo ordinario del evangelio según san lucas capítulo 16 versículo del 9 al 15 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos con el dinero tan lleno de injusticias gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo el que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores de dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará uno y amará al otro o sea apegará al primero y despreciar al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero Él les dijo, «Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios». Palabra del Señor Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús La página de hoy es continuación de la parábola de ayer, la del administrador injusto Jesús nos enseña cómo actuar con el dinero Tres sentencias o dichos de Jesús ilustran la reciente parábola del, del administrador astuto En griego, dinero, riqueza, propiedad, se dice mamonas y Mamón es el nombre de una divinidad pagana, indicando así que fácilmente puede confundirse el dinero con un dios y por tanto llegue a ser una idolatría. Jesús en el primer dicho exhorta a utilizar los propios bienes haciendo el bien a los demás. De esta manera se consigue amigos, como en la parábola del administrador injusto, pero no para que estos amigos retribuyen el favor que se les hizo, tal vez en tiempos de necesidad, sino para que Dios sea el hospedero y sea Él quien lo reciba en su casa y les otorgue la vida eterna. El segundo dicho de Jesús enseña que nadie es dueño absoluto de los bienes materiales. Estos bienes se tienen en administración y los que sean fieles administrándolos, a favor de los hijos de Dios, el Señor les otorgará la verdadera riqueza, la que corresponde a la vida eterna. En el tercer dicho, Jesús llama la atención sobre el peligro de considerar los bienes materiales como si fueran un Dios. Solo al Dios de Jesucristo hay que amar por sobre todas las cosas, incluyendo los bienes. El que ama al dinero más que a Dios, Termina haciendo toda clase de males para acumular mayor riqueza. El poder de la codicia es arrollador. Jesús nos hace saber que las cosas de la tierra son pasajeras, por lo que no hay que apegarse a ellas. Para Lucas el acumular riquezas es ya un pecado, especialmente cuando se convive al lado de los pobres. Le llama al dinero injusto. No quiere que nos dejemos esclavizar por él. El que se apega al dinero acaba excluyendo a Dios, porque nadie puede servir a Dios y el dinero. Se ve que no le gustó nada este discurso a sus oyentes, en concreto a unos fariseos, que eran amantes del dinero y se burlaban de él. El dinero y todos los demás bienes de este mundo son buenos para la familia, para la comunidad, para las obras de la iglesia.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 Usano. Necesitamos apoyos materiales, pero depende del uso que hagamos de ellos. Nos pueden ayudar a conservar nuestras metas fundamentales o nos pueden estorbar. Jesús nos dice que debemos con el dinero tan lleno de injusticias ganarse amigos, que cuando ustedes mueren lo reciban en el cielo. En el caso del administrador entendemos bien la alusión con las trampas que hizo en las cuentas a favor de los clientes. Pero no nos explica aquí en qué puede consistir para los cristianos este ganarse amigos con el dinero. Pero según el, el tono de todo el Evangelio de Lucas, este buen uso que tenemos que hacer del dinero es compartirlo con los demás. Lo contrario de lo que hice hicieron el terrateniente que señala con ampliar sus graneros o el rico pulón que ignoraba al pobre que tenía la puerta de su casa. El dinero no lo tenemos que convertir en fin, es un medio y como tal relativo, no absoluto. No podemos participar en la de desenfrenada carrera que existe en este mundo por poseer cada vez más dinero. La ambición, la codicia y la avaricia no deben darse en, en un cristiano y menos en la comunidad eclesial. Jesús repite sobre el peligro de las riquezas o nos bloquean para las cosas del espíritu, de modo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino. Los que aceptan el reino con los que no están llenos de sí mismos ni de ambiciones humanas. Esto puede pasar a los ricos como al joven que no aceptó la invitación de Jesús y se marchó triste porque uno puede estar lleno de sí mismo, cosa que también estorba para el reino. Que el Señor los bendiga.